De mañana. Muy buenos días. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 29 de mayo del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana, les damos las gracias por compartir con nosotros el contenido que se ha hecho con tanto empeño para ustedes. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia de las Heroínas, Hermanas Mirabal, hasta la provincia de Samaná, la provincia del Mármol y las Playas Blancas. Gracias también al Canal 14,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 ...a nuestro compañero Francis Rodríguez... ...muy buenos días Francis... ...buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes... Adiós. las gracias por la luz de este nuevo día... ...y que nos ayude a desenvolvernos en él... ...inteligencia emocional... ...necesitamos todos... ...pedirle a él que nos dote de inteligencia... ...cada día... ...para afrontar... ...con inteligencia valga la redundancia... ...todas y cada una de las situaciones... ...que se nos presentan. ...gracias a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana... ...de 7 a 9, en este su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez y estaré junto a mi compañero... ...compartiendo un contenido de información precisa y veraz. Inmediato, Francis, compartir con todos los amigos el informe nacional del tiempo. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, las condiciones del tiempo para hoy estarán regidas... ...por la incidencia de una vaguada en la altura sobre la porción norte del país... Esto va a traer inestabilidad en la masa de aire que cubre el territorio nacional, uniendo su efecto al ciclo diurno en hora de la tarde y hora de la noche, donde se pueden generar aguaceros dispersos con aisladas ráfagas de viento hacia las regiones noreste, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. La ma eh, para mañana miércoles, esto va a pasar un poquito porque gracias ya a, a que la vaguada se aleja del país, pero va a estar limitada también en las condiciones por la presión, la alta, por un sistema de alta presión que va a limitar la ocurrencia de, de aguaceros. También hay presencia ya de polvillo de Sahara en pequeña proporción, pero ya hay presencia, lo que limita las posibilidades de lluvia a partir de mañana. Las temperaturas van a continuar bien calurosas durante todo el día, por la incidencia del viento cálido del este sureste y la radiación solar, por, por lo que se le recomienda a la población ingerir suficiente líquido y también mantenerse fue protegido de las radiaciones solares en las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. La tormenta Alberto ya no ofrece ningún peligro, se ha degenerado a, a depresión subtropical, eh, está ubicada a 45 kilómetros al oeste de Alabama, Estados Unidos A una velocidad de 45 kilómetros por hora Provocó dos muertos ayer a dos periodistas que estaban siguiendo la tormenta Y le cayó un árbol encima a su carro, a su auto Y esto provocó eh, su muerte Muchas inundaciones, 97 condados eh, eh, estuvieron en, en alerta por la tormenta Alberto, una tormenta eh, media rara, primero muy al sur, luego con una presión barométrica en estos pascales muy baja, 991, y también solamente duró tres días con su nombre, y es una tormenta que se produjo en mayo. Por otra parte, eh, hay una onda tropical, una depresión subtropical eh, que se está formando, una onda tropical que se está formando a 1900 kilómetros, esto es en la isla de Barlovento, en las Antillas Menores, y se dirige a 27 kilómetros por hora, son sus vientos, y se dirige hacia el oeste. A esta hay que darle seguimiento, porque está dentro del rango donde se forman las tormentas. Por otro lado, y los ciclones. Hoy, nubes dispersas y medio nublado, con chubajos dispersos, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, y la cordillera central. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir en el día de hoy y el día de mañana. Para hoy se espera soleado con algunas incidencias en el interior del país para la tarde y para la noche. Bueno, gracias, Fulvo por tu informe del tiempo. Y ya creo que estamos listos para la voz de la mañana, que, que se titula... Arena en el desierto. <música> Haití es uno de los países más pobres del mundo, su situación económica es pésima y la condición de vida de sus ciudadanos es aún peor. Su gente, en un gran porcentaje, vive en precariedad, razón que provoca un éxodo masivo hacia países cercanos en busca de mejores oportunidades para vivir. Su cercanía con la República Dominicana hacen de este el lugar ideal para emigrar y buscar una mejor suerte. Históricamente, los seres humanos, al igual que los animales, emigran de un lugar a otro como mecanismo de subsistencia, lo que significa que la migración es una cuestión de vida y de supervivencia. Los haitianos emigran por las mismas razones que lo hacen los emigrantes de todo el mundo, incluyendo los dominicanos que ven en países más desarrollados la posibilidad de mejores condiciones de vida. En Haití, no existe la más mínima posibilidad de un futuro venturoso y por eso acuden a cruzar la frontera hacia la República Dominicana, el cual representa su destino más seguro. Las mafias dominicanas han hecho de la situación de miseria de Haití un negocio lucrativo mediante el tráfico de haitianos, un mal que no escapa a la responsabilidad de las autoridades, quienes se hacen de la vista gorda, ante la realidad existente en la frontera dominico-haitiana. La verdad de todo esto es que detener la migración haitiana hacia la República Dominicana será cuestión imposible si no se reduce primero los niveles de corrupción existentes en todos los estamentos del Estado, incluyendo el Ejército Nacional encargado de velar por la seguridad de nuestra frontera. Todo lo demás es arena en el desierto. Nosotros nos vamos para Puerto Rico en Yola y entonces los haitianos pasan por acá por tierra. ¿Qué podemos hacer? Regular. Tener una ley de migración clara. Saber a qué vino un haitiano. ¿Cómo vino? ¿A qué se dedica? ¿Por qué tiempo vino? Y cada cierto tiempo sacar ilegales. Hay que hacer uso de nuestra soberanía como Estado. Lo que hace todo el mundo. Hoy en día nadie está aceptando ilegales en su territorio. Pero van a venir. Hay que saber que lo vamos a sacar y que van a volver, porque mientras en Haití existan condiciones de vida miserables como existen, y la gente de Haití sienta que pasando la frontera va a sobrevivir, va a cruzar. Decía Juan Bosch que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Si me estoy muriendo de hambre en Haití y voy a seguir viviendo cruzando la frontera, yo la voy a cruzar. ¿Verdad que siempre es bueno recordar esas palabras del candidato cuando fue candidato? Y eso fue lo que lo pusieron a decir al presidente hoy Medina. <coughs> Pero refleja un grado de irresponsabilidad y así mismo se ha manejado con esa simplicidad cuando ya hoy tiene hasta la coronilla el problema pero que no es un problema no solamente, como dice la voz de la mañana, de la irresponsabilidad o la, el negocio rentista de dominicanos y grupos que maneja o trafica con seres humanos hacia República Dominicana. No, ha tenido que ver con la política que ha manejado este gobierno respecto al tema Haití, que está sometido a raíz de su negociación con Estados Unidos y la administración Obama, y Clinton en el pasado para someter al país a recibir un millón de indocumentados con nacionalidad directa sin ningún requisito, hasta el punto de crearles apellidos quien ha visto nunca antes en países, en ningún lado de crearle falsamente apellido como si tuviera arraigo y familia en República Dominicana. Eso se lo va a tener que cobrar la historia a esta gestión de gobierno. Pero en la frontera no solamente no se controla lo que son el tráfico de ilegales, como vemos ahí motorizados, pasan a pie, pasan en camiones, pasan Porque en Porque hay que una sea. permisibilidad. Hay, hay cientos de callejones en toda la frontera, no solamente tráfico de ilegales, ahí hay tráfico de drogas, tráfico de armas. Así es. Entonces, el peligro de esa frontera es que en este mundo donde hay tantas creencias y tantas diferencias, sí. puedan ingresar terroristas por ahí, como Juan por su casa. Que de hecho hay muchos ningún... enfriándose aquí extranjeros que han cometido delitos graves en otros países. Pasan por ahí como, como si nada, ¿verdad? Entonces, sí. antes de simplemente dedicarse a lo que es la repatriación, como dice el presidente, simplemente a eso. Que entran, volvemos y lo sacamos, vuelven y entran, vuelven y lo saquen. Ese no es no, esa no es la no simpleza, esa no es la simpleza de un país que se debe de respetar su soberanía. <risa> el, hay, es mucho más que eso, no es simplemente sacar un indocumentado. Entonces, el caso de los eh, nacionales haitianos es un caso que viene arrastrándose hace muchos años, pero que se ha agravado en, el último, en los últimos gobiernos, especialmente en el gobierno <coughs> de Danilo Medina, es que más se ha agravado porque se ha hecho oídos y ojos ciegos. Hasta política se ha hecho para traerlo porque en la página del propio gobierno de la República Dominicana, en internet, aparecen un, aparecía, porque lo hemos estado buscando, parece que lo sacaron después de la presión, un expo publicitario que instaba aquí, no, eh, prácticamente los recibimos con los brazos abiertos, porque estaba dentro de la política dirigida por Montalvo, que es una persona de la USAID, tradicionalmente empleado de los Estados Unidos, cuando le correspondió asistir a los Balcanes por siete meses, que también lo quitaron del portal y de su currículum, para que no apareciera, porque fue identificado, Montalvo tiene una experiencia en aquel lugar fatídico, donde se aburrió, es decir, se, Entonces, se ese, cercenó una república. Esa es la persona que encabeza eh, la permisibilidad la de La política estar... migratoria del país. <coughs> y es la persona que logró que Danilo firmara un decreto lo donde que se no ve... se le permitía ejercer la soberanía de deportación. Es ahora, por las presiones, y después del discurso del 27 de febrero, y también porque ya saben que no opera en Estados Unidos las administraciones liberales, están haciéndose los graciosos con sectores de este país. Eh, lo que no se ve, Francis, es una intención seria, responsable de corregir para nada, el problema para nada. he caminado la frontera varias arena veces. Del he caminado la frontera varias veces y da lástima ver los puestos que hay en, en los diferentes puntos en la frontera cuando usted pasa de Pedernales que se va a, a la parte del de, arroyo frío de ahí pasa a, al aguacate y, y sigue pasando los puestos sinceramente eso es vergonzoso por casualidad. Un puesto con dos guardias, con tres guardias, también con los mismos haitianos ahí en el <coughs> cuartel, en otras ocasiones los guardias conviviendo con las mujeres haitianas ahí abajo, en otra ocasión en contuvenio con los productores haitianos que lo, le dan permiso para quemar loma, para que los cultivos que se siembren ahí, las cosechas sean para los dos, en fin, no hay una intención seria. Y señores, Julio, es te quiero preguntar, y a ustedes amables televidentes, si han visto un video que ha corrido por las redes sociales de un haitiano con un machete en mano, haciendo recular y prácticamente marchar a dos <coughs> miembros del ejército de la, o de la Armada de la República Dominicana, que son los que están para resguardar esa frontera. Y prácticamente ser humillado frente a la vista de todos. Bueno, Porque ellos, ellos hay no órdenes quisieron. de ser benevolente. Ellos no quisieron. No tienen la autoridad para hacer someter con firmeza a un indocumentado que en el pasado eran sumisos. Reconocían que tenían la condición de indocumentado. Ellos... Y tenían una concepción <coughs> muy pacífica. Eh, ellos Ahora no, no Ellos no quisieron ahí los militares Ejercer la fuerza porque eso traía como consecuencia Que tenían ellos entonces que responder con las armas sí. Porque los indocumentados están armados con machete en mano Como sí. tú dijiste Y la única manera era pues disparándole. Entonces ellos como armada no quisieron eh, Llegar hasta ese punto Pero lo están provocando Y decidieron, sí, y decidieron retirarse y luego y por qué tú crees y que la y... haitiana lo hace bueno Francis, porque ya están empantalonados porque este gobierno le ha permitido tantos y tantos derechos pero no de los prudente, cuales no son no era prudente en ese momento Obviamente, tirarle a esa persona rompale la pata no era prudente porque hoy el ejército está cuestionado y está y en esa frontera está visto como cualquier cosa bueno eso eh, hay, a una persona hay mucha, armada hay muchas medidas por ejemplo, por ejemplo después esas personas fueron sometidas y no hubo necesidad de de, de no, porque no ha aparecido en las redes sociales bueno, que la, haya informa sido la información que tengo es que fue apresado y, y fue sometido es la información que tengo pero y no hubo necesidad de herirlo bueno lo importante es que la armada dominicana que es la encargada de resguardar la frontera por sí sola si no, no existe puede. una política Desde el Estado Seria y responsable No va a poder La política no es a discreción Dejar, hacer, dejar pasar Irresponsablemente porque aún Tienen la presión De que se cumpla Aquel pedido que vino Ban Ki-moon El ex secretario general de las Naciones Unidas La la parte de la OEA, que también ha sido un participante activo en contra de la soberanía dominicana. De igual manera, gracias a Dios que hay una administración como la de Trump en Estados Unidos, porque a esta fecha estuviéramos arropados, aunque estamos arropados, pero estuviéramos ya viendo la fusión en pies. Bueno, mira Ahora, que... es lo que resta, es exigirle al Estado dominicano que restablezca el control verdadero, porque no han estado engañando con una serie de, de, lo de planes dice. en frontera que ustedes no han vuelto a ver, solamente se ha quedado en sí. publicidad. Mira lo que dice Arlington Peña de Washington DC, Estados Unidos. Buenos días, gracias por tan lindo programa, felicidades. Y luego dice, en nuestro país lo primero que hay que hacer es acabar con la corrupción. Y precisamente, eh, Arlington... La frontera es una corrupción Y existe ese desorden Es precisamente por la corrupción Por la corrupción para dejar pasar por ahí Las drogas, para dejar pasar por ahí las armas Para dejar pasar por ahí Muchas cosas que no deben de entrar aquí O si deben de entrar Deben de pagar impuestos Sin embargo, no lo hacen Porque hay corrupción Esa es la, la verdadera realidad Por la cual no se resuelve el problema fronterizo, es por la corrupción Bueno, debemos dejar de andar por arenas movedizas en el desierto Y arenas por el desierto Porque la verdad que hay que ponerle atención a este flagelo, a este problema Vamos a continuar con nuestro programa de mañana Y usted no se mueva, que ya regresamos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 Me interesa. Nuevo bonti. Delicioso, refrescante y bueno porque tiene té. Sin colorantes y tiene ocho veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido. Prueba bonti en sus dos sabores, limón y manzana. Bontí, bontí. Está buenísimo. Y lo mejor, bonti está hecho con té de origen natural. El extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano. ¡Me está! Bon T Acompaña muy bien todas las comidas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar todo lo rico, refrescante y bueno de bon T? Brinde un litro y medio por solo 15 pesos. Palmares te regala la compra del año para mamá. Y este jueves 31 rifamos las primeras cinco órdenes de compras por un año.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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y este comentario que estábamos tratando sobre arena movediza lo que es arena del desierto el tema de la migración desordenada en la frontera, es un tema que tenemos que tratarlo, Francia, en una mesa más profunda, más dialogada, con más parte porque a la verdad que está peligrando la soberanía nacional, no solamente con el, con el caso de los nacionales haitianos, sino con todos, sí. con todos, porque hay que tener seguridad en nuestra frontera por soberanía nacional. Así es, ya ¿Sí? se escucha la música, nos traen la noticia. La música Vladimir. de Vladimir Paula, Francis, la música de las noticias. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Así es. Hola, hermanos del alma. Hola, pueblo. Buenos días. Aquí estoy desesperado, esperándote con algo de tristeza porque encontré algo ahí que sucedió por allá, por Yuna. Sí, sí muy lamentable. Un hecho eh, muy trágico, caramba. Y más adelante estaremos... Hablando, ¿verdad?, sobre ese trágico accidente que involucra a seis personas, incluyendo dos mujeres. Francis, hola. Buenos días. Presente. Adiós las gracias, Francis. Adiós las gracias. Qué bueno, bendiciones para ustedes y para todos y todas que se mantienen en sintonía con el número uno. Con de mañana por este canal 10 de Telenor. Miren, ya entrando en materia de noticias, en el ámbito internacional, mantienen bloqueos en Brasil que se baja del gasoil. Los camioneros brasileños continuaron ayer a la protesta pese a las concepciones realizadas por el gobierno de Michel Temer para terminar con una semana de bloqueos que han paralizado al país. Así que mientras vemos las imágenes de cómo se mantienen por allá las calles y esos bloqueos en Brasil, escuchemos entonces declaraciones. Adelante. Los camioneros recibimos propuestas y yo soy uno de los que no las aceptaron Porque solo me beneficiaba a mí y yo no estoy aquí para ser beneficiado El que tiene que ser beneficiado aquí es el pueblo La propuesta es insignificante para lo que el pueblo brasileño necesita Queremos que llegue al consumidor final a un precio accesible 50% más bajo de impuestos 50 más... Señores, ahí están las declaraciones por allá de ese brasileño Miren, continúan también las protestas en Nicaragua. Esto no para. 86 personas han perdido sus vidas. Miren las imágenes, señores, de estos videos. ¿Eh? 86 personas han perdido sus vidas tras las fuertes protestas eh, sacada ya, eh, realizada por allá en Nicaragua como consecuencia de la ola de violencia que vive ese país. Viendo la salida de Daniel Ortega en el poder desde hace 21 años, el gobierno y la oposición acordaron ayer continuar con el diálogo. Vemos las imágenes de algunos de los detenidos por allá en Nicaragua y repito, ya son 86 las personas que han muerto en esos enfrentamientos. Caramba. Miren, vamos al ámbito nacional. Senadores y diputados se reúnen para estudiar proyecto de ley de partido. Ayer se llevó a cabo el primer encuentro de la Comisión Especial de Diputados que estudia el proyecto de ley de partidos políticos en la que senadores asistieron en calidad de invitados. El encuentro que duró apenas 38 minutos fue para definir la metodología de la búsqueda del consenso. Escuchemos. A raíz de la decisión que tomó la Comisión Especial la semana pasada, se tuvo a bien convocar a través de la presidencia de la Cámara de Diputados a los honorables senadores de la República que habían estado trabajando en este proyecto en el Senado de la República. Entendemos que estamos muy cerca de una solución definitiva a la aprobación de la imprescindible ley de partido para la República Dominicana. ...de forma que hoy se vio el tema de la metodología, la ruta a seguir... Nadie ganó, aquí lo único que, que, que ha estado ganando después de la comunicación que el presidente Medina envió... ...quien más ha estado ganando es la democracia, porque después de esta carta es que se ve... ...y lo digo con toda responsabilidad, es que se ve la posibilidad de que tengamos una ley eh, de partido político en esta legislatura. Bueno señores, ahí está, miren... Continuando en el ámbito nacional, revelan discusión donde resultó, resultaron tres muertos por un parqueo en Santo Domingo. Así que vamos a escuchar por primera vez, señores, Televisión Regional, el audio que revela la discusión donde se murieron tres, se enfrentaron tres. Adelante suya. No hay ningún tiro, David. Lo que tenemos que hacer es que ahí, ahí, uno puede está ahí, ahí está ir al ayuntamiento, no no no ayuntamiento por eso. Está ahí, está ahí, no, no, no. Dale, un Bueno, Dame a mí, dame a mí, dame a mí, dame a mí, dame a mí, a Haremos el momento, momento antes, hay que decir que ese, esa persona que está ahí, al parecer un mecánico, fue uno de los muertos, ¿verdad? Y esto ocurrió momentos antes, momentos antes de que ocurriera esa tragedia y por primera vez ha salido a relucir este video que muestra. Observen ustedes por qué fue la discusión, la guagua estaba medio a medio en la calle ahí y... Eh, ellos se negaban, ¿verdad? Al parecer le estaban reparando. La persona que venía se negaba y quería que la movieran de ahí. Justamente puesto lo que provocó esa discusión, acalorada discusión. Mírenlo ahí el mecánico cómo está, que posteriormente terminó en una tragedia lamentable con tres muertos, señores. Ahí está, momentos antes de entonces ya enfrascarse ellos ya en... Eh, la discusión más acalorada Tiros y apuñaladas Bueno, señores Miren Lamentable acontecimiento Como decía Francis Acontecido En el día de ayer en Arenoso Vemos las imágenes, vemos las fotografías Imágenes difuminadas El momento en que fueron sacados Los cadáveres del de canal Donde esas seis personas Murieron por allá Luego de que Ocurrió un fatal accidente y cayeron en la Jipeta hacia el canal. Así que ahí vemos las imágenes. Vamos a ver, señores, entonces, declaraciones sobre ese fatal accidente. Adelante. No se sabe, tenemos, no tenemos la procedencia todavía. Se dice que son de, de Cotuí, pero vamos a pedirle al presidente de la República y al ministro de Obras Públicas para que tome cartel en el asunto con respeto a la barandilla que se necesita en esta carnación. Eso es un mal que tenemos nosotros en el municipio de Arenoso, donde están ocurriendo periódicamente accidentes. Pérdida de vida humana, lamentable el caso. Estamos cansados de decirle a obra pública que venga a poner esa barandilla ahí, que es un peligro. Miren cuántos muertos llevamos, por favor, por favor, la barandilla en Arenoso. Miren, seis muertos llevamos, seis muertos. Seis muertos, señores, fue el saldo en ese fatal accidente por allá en Arenoso y están solicitando, pidiendo la baranda en el puente. ...que justamente luego que ocurrió el deslizamiento en ese vehículo... ...ellos caen al canal... ...y imagínense ustedes señores... ...lamentable... ...qué pena... ...el alcalde de San Francisco de Macorís... ...dice trabajan en la reparación de los caminos en los bracitos... ...así que la situación por allá... ...y vemos imágenes... ...vemos los camiones, el movimiento... ...y vamos a escuchar entonces... ...qué nos dice el alcalde Alex Díaz... ...adelante...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 para nivelar y entonces eh, bachear esa parte. Bueno, enhorabuena entonces, ¿verdad? Qué bueno el que comiencen la reparación de esos caminos y los bracitos. Miren, regidor deposita demanda por difamación contra empresarios en San Francisco. Se presentó al Palacio de Justicia acompañado de sus abogados, Eriten, demandante. Y vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante.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 Muchas cosas que se están haciendo de manera irregular y que nosotros no pudimos aguantar, y expresaba en una reunión que cómo era posible tantas cosas. Es por eso que estamos elevando una demanda formal: primero, para resarcir el nombre, el buen nombre del ingeniero Eritén, y segundo, para que estas acusaciones alegres, basadas en conversaciones grabadas en secreto, para luego. A través de la manipulación, el uso de tecnología para eh, decir y poner en boca de una persona asuntos que se escapan a la realidad. Señores, ahí está, eh, los abogados. Mire, la policía nos informa que investiga el hecho donde un señor en la comunidad de La Bacada fue encontrado el pasado fin de semana muerto, Héctor Francisco Cabrera. Así que para las personas que no han estado cuestionando sobre este hombre que fue encontrado muerto, tenía varios días ya en estado de descomposición prácticamente en su hogar, la policía lo está investigando, este hecho Héctor Francisco Cabrera encontrado muerto en la comunidad de La Bajada. Denuncian mal manejo en distribución de agua en el sector Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís.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 Eh, no estamos mal y estamos haciendo llamados, porque él tiene que dar el servicio como debe, para todos, o que lo quiten. Y cuando se le dice a él, Mira, si tú andas trabajando es eh, para que dé el servicio, esto no es para que tú lo manipules a todo como que hago de tu propiedad. Él lo que dice es: eh, Bueno, eh, cuando manden el agua, yo la pongo. Eh, le habla a la persona, a los moradores cuando hacen reclamo de una manera ofensiva, ofendiéndolo. Eh, no tiene respeto eh, para dar un, un, una, una respuesta. Señores, ahí está. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light, 100% purificada con sistema osmosis. Tan dominicana como tú, llámenos al teléfono en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia, en el gusto de todos es Agua Randy Light. Bendiciones, feliz resto del día, compañeros del alma. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Vladimir. Muchísimas gracias, Vlad, y contigo saludamos a nuestra querida compañera Raquel Ortega, que se integra en estos momentos. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio, ¿qué tal? Te veo bien? tropical. Buenas. Hola, hola. Buenos días, bueno. es un placer saludarle como siempre. Igualmente. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Un bloque muy cargado de informaciones, pero hoy es ya es martes 29, a dos días de despedir el mes de mayo, y hoy, según la Iglesia Católica, celebramos a Beato Guillermo Arnau así es que a los que se llamen Beato, Guillermo, bendiciones el jueves día del Corpo Cristi así es, el próximo jueves día no laborable muchas noticias eh, siguen eh, los paros en Brasil en Brasil hay un 50% de impuestos a los combustibles está costando un poquito más que aquí la eh, el combustible cerca de 5 dólares y algo eh, y también siguen eh, la protesta paralizando todo el país, todos los tanqueros. Y es bueno escuchar lo que dice uno de los choferes, que la medida que anunció el presidente Temer es una medida que favorece eh, en pequeña medida a los choferes, pero no favorece al pueblo. Y que lo importante es que favorezca al pueblo. Por eso ellos decidieron seguir con el paro. Muy bueno eso. Bueno, bueno. Definitivamente que... Que, que nos van enseñando por aumentos que no son tan significativos y tan perjudiciales como los nuestros. Ellos se están movilizando. Aquí aún permanecemos inertes, como eh, paralizados y se nos sigue eh, incrementando, incrementando y nunca ha existido una explicación clara sobre el, el manejo de los combustibles. Por primera vez ayer vi, escuché a un economista Develar lo que aquí nosotros hemos dicho muchas veces nos siguen, calculando petro, eh, nos siguen calculando combustible En base a barriles de petróleo que no compramos Porque ya nosotros lo que hacemos es que compramos el producto refinado Y eso a nosotros nos está causando graves problemas Al bolsillo y a la estabilidad económica de las familias Y a la comida, ¿verdad? ¿Eh? <ríe> Mira, algo que me preocupa es definitivamente ver a los legisladores, tanto senadores como diputados, reunidos por la otrora, por la gran eh, falsa de la ley de partido, porque digo falsa, porque hace tiempo, después de 17 años, que sabemos que no han logrado una fórmula que permanezca como está y que a la vez se vea como una ley nueva, porque le interesa el desorden. A los partidos mayoritarios no le ha interesado en ningún modo una ley que resulte para el país, que resulte para todos, no para un sector del minúsculo sector que hoy está detrás de unas primarias abiertas simultáneas, en fin, de tantas cosas y ya nos reúnen las condiciones. Pero lo que yo pongo el punto es que nosotros como dominicanos, yo como abogado, conoce, conociendo lo que dice la Constitución y la propia normativa y reglamento del Congreso, ¿cómo es posible que por una carta del, de uno de los poderes del Estado se genere una violación al debido proceso y se acoja como una oportunidad de llegar a un consenso. Cuando ya pasó por el Senado, no podía estar hoy en una bicameral. Y esa complacencia, y esa segunda vía, y esa posverdad, que no se atan a lo correcto, sino que se atan a los intereses, nos está llevando a derroteros peligrosos, a la democracia y obviamente que a la estabilidad de nuestro terruño querido República Dominicana. Ojalá que te, no, no, pier, no perdamos la oportunidad de tener una ley real que controle y, y limite los poderes de los partidos a, su, a lo interno, como hacia afuera con la Junta Central Electoral siendo la mediadora. Otra de las informaciones que vimos en el bloque penosa, mucha consternación, generó la muerte de estas seis personas. ...en el día de ayer. En el WhatsApp tengo unas imágenes que me mandaron... Eh, ...la podemos poner sobre este tema, si el máster nos eso, ayuda, eso por penoso. favor. Ellos andaban en un Kia K5, color gris, eh, presuntamente venían de la playa, el destino... ...y se dice que son de Cotuí también, provincia Sánchez Ramírez. Penoso, cómo fueron impactados esta, esta, este vehículo que cayó luego... Eh, y, fueron llevados al hospital de Arenoso para atenderlo, pero ya estaban muertos todos. Ese canal ahí. que nosotros vemos ahí, ahí está el auto, uh -huh. tiene más o menos una profundidad de tres metros y está al borde de la misma carretera, no hay ningún tipo de baranda, como dicen también los que fueron a socorrer, Así no es. hay baranda que pueda servir de protección y simplemente con un pequeño descuido está en el canal esto pertenece al proyecto. Agripo Ahí está dos. la gente que sí que, que fue a ver eh, este accidente, la consternación que generó y bueno cuatro hombres, dos mujeres, entre esos hay un miembro del ejército de la República Dominicana Joel Lora Robles y su hermano Cristian Lora, además de Susana de la Cruz. Ahí están, eh, hay unas fotos que presentan las cédulas de ellos. Que me la enviaron, penoso, insisto, mucha consternación, ¿Qué? una vez se repite el hecho de que nuestras calles, nuestras carreteras, nuestros puentes están en, en facilitando en gran medida. Sabemos que hay un nivel de imprudencia a veces al conducir, pero facilitan de que estos hechos ocurran. Y hay que ver también el elemento si Cuando está más bajo consumo del alcohol. Sí, Ese es otro elemento que sí. habría que ver. Entonces Raquel, ¿fue impactado primero? Impactaron, chocaron, ah, okay, porque él okay. no tenía barandilla. Ah, no, no, claro. Chocaron. Vienen de la y cayeron, playa, vienen de la playa. Hay que investigar bien si estaban bajo el efecto del alcohol. Uh -huh. Pero lo cierto es que por cualquier descuidito, cualquier descuido, lleva uno al canal. Lleva fácilmente una carretera estrecha, uh -huh. está pavimentada, eso sí, pero es estrecha. Sí. Y no tiene ningún sí. tipo de Hay barana. que ver el, el, la y velocidad, está, qué nivel venían sí, también. Y está inclinada hacia el canal. Sí. Cualquier cosita que pase, inmediatamente está uno en el canal. Se recomienda sí. que cuando un vehículo cae al agua, se recomienda dentro de todas las posibilidades mantener la calma. Y la parte donde está, donde se apoya la cabeza... Uh -huh. Esa parte se quita sí, y se con esa parte se rompe el cristal uh -huh. para poder permitir entonces el ingreso de agua normal, ¿verdad? Y que puedan y salir las personas. Pero la desesperación a, a, a, agobia la y agobia. Y, te encierra agobia, y tú, agobia, y tú sí. no ¿sabes, sabes qué decisión habría en que en estar es, en el lugar de ellos. ¿En para qué saber. radica eso? Es que necesitamos inteligencia emocional. Es como nosotros afrontamos. Las situaciones. Ahí es que se define esa hora, ese momento. Sí, unos segundos, es difícil, que, unos segundos es que nos cobran la vida. Pero bueno, ahí está. En la película pero, lo vemos muy fácil eso de cómo romper los cristales. Pero, pero lateral, hay que hay que estar en ese escenario. Bueno, porque nos permite un libreto, pero mm, ya en la vida, la vida real, real, es muy difícil cuando distinto, tú te enfrentas y no posees la la inteligencia, hay mucha gente hábil. Lo, se laquean los seguros, de sí, las fuerzas. hay mucha gente hay hábil cosas, que a pesar tipo. de la crisis saben responder con, con facilidad uh -huh. y salir a ir Bueno, a su... los expertos, lo que... eso es lo que recomiendan. Claro, y es lo en, ideal. En, en ese, y hay que decirlo muchas momento. veces no, no, para que la gente que, se lo aprenda. reitero la parte trasera ver, donde se colocamos la cabeza en el uh -huh. vehículo, esta parte que nos sostiene, uh -huh. se levanta y se convierte en objetos punzantes, entonces de metal que con la que usted puede romper el cristal y salir. Claro, pero eso lo va a determinar pero la actividad y, la, ese, y que no te agobie la desesperación En ese lugar Raquel Pero es penoso Han Pero... muerto muchas personas Si tu... la contabilizamos Pasan de 20 los en, tu... ese pequeño en los últimos tramo, días 8 una, una En ese pequeño tramo 3, 2, 1 y ahora 6 Creo que este es el más alto uh -huh. Pero también habían fallecido Anteriormente creo Así que 5 es que personas cuatro. En ese pequeño tramo Que no tiene más de un kilómetro entonces las autoridades deben ya ya, Pero, ya poner la baranda en más, espacio. poner más seguridad en ese seguridad. espacio. Es una negligencia. Y señales que avisen que pueden... Realmente es una negligencia de las autoridades en razón de que esa vía se convirtió en un acceso directo a la vía principal o la autopista de, de, de, de Arenoso a la autopista Santo Domingo-Samaná. Samaná. Sabana que es una autopista relativamente nueva, uh -huh. con un potencial turístico, no. ya la, la vía de alimentación y de acceso deben estar también resguardadas. Re sí, así es. Hay negligencia. Así es. Bueno, en otro orden damos seguimiento al caso también del de abogado, el ingeniero también, es sí. ingeniero, ten, mm. el, señor, el regidor. Presentó demanda. Ya como lo habíamos anunciado temprano en la mañana, de que esos eran los rumores que andaban, bueno, se oficializó la información, porque fue y ya y, y puso su, su demanda contra eh, Iván Collado por la difusión del audio sin su permiso, por afectar la honra, la imagen y demás. Dice el abogado que hay asuntos que se escapan a la realidad, el abogado que dio las declaraciones a la prensa, y en ese momento también entregaron unos CD, con, supuestamente con las imágenes, de, de cámaras de seguridad que eh, muestran algún tipo de evidencia según el regidor de su eh, no culpabilidad y además dice que tiene prueba de que no votó a favor de ese proyecto, entonces como que no se entiende si yo no voté a favor de ese proyecto entonces como no tampoco tengo por qué coger dinero, es lo que él quiere decir sí. o sea que ese soborno no se dio, que no es real eh, Bueno, ten... lo que se aspira es a un esclarecimiento real de la información que ha corrido como pólvora y que ha generado, de generado en una demanda. Uh -huh. Y que aquí hemos dicho ha sorprendido en la forma en que se manejaron las cosas y que aquí también hemos presentado la secuencia lógica de la información. Y ya sabemos que ha tenido una tuvo una visión o propuesta positiva en una tercera vez que se manejó en la sala y se aprobó finalmente y que eso ha de venir en una anulación directa, porque así dice la ley. Si hasta tanto esto se aclare, yo soy de lo que opino, que hasta el propio ERI debe permitir que la sala suspenda la función como presidente de esa comisión porque la continuidad del Estado debe garantizarse. No vamos a paralizar la comisión, que de hecho tiene que recibir cada quincena una cantidad indeterminada de proyectos y de intereses de la sociedad en San Francisco de Macorís teniendo el ayuntamiento su obligación de aprobar o desaprobar las cosas. Bueno, textualmente el asunto de la demanda dice presentación de acción penal privada con anunciada constitución en la autoría civil por violación de los artículos 39, 33, 34, eh, 35, 46, 47 de la ley 61, 32 de libre expresión y difusión del pensamiento en esta ley. Además, los números dice 60, 337, 337, 1 y 338 del Código Penal. Eh, de la, el número 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como los artículos 32, 50, 84, 85, 118 y 297 del Código Procesal Penal, además de 1382 y 1383 del Código Civil Dominicano. Él dice, alega que se le ha violentado todos sus derechos y en ese sentido, entonces necesita que se le rezarse Debe servir de ejemplo este tema. ¿Para que no se vuelva a repetir? Bueno, el sentir de la información debe ser ese. Y por eso he dicho que en ningún caso se puede ver como un heroísmo lo, lo del de ingeniero, puesto que estuvo haciendo una propuesta pecaminosa para el orden jurídico nacional que está vedado, la de buscar de forma eh, oculta negociaciones que den paso a una aprobación que él pretende obtener en base al pago. Bueno, así en WhatsApp nos escribe Arlington Peña de Washington D.C., dice Arlington, lamentablemente mi país ahora mismo es uno de los más corruptos en la historia, Dios mío. dice Arlington, Arlington eh, tiene mucha desesperanza Arlington. El número que termina 9390, hola buen día mi gente de mañana, su admirador Tomás Gracias. le saluda, a la vez pedirle que reiteren la invitación al cabo de año de Tomás Burgos en Villarriba, ahí está la información. Mm, ¿a okay. qué hora un es? gran amigo, un gran amigo. Lamentamos mucho, sí, esa, esa pérdida. Más burro, sí, hace días que lo mandaron. ¿es, mm. ya es, cuándo es? No. Él ha dicho que el cabo de año. Sí. Hoy. Pero no dice cuándo es. Sí. Bueno. Solo, es bueno que nos vuelva a escribir, por favor, nos diga la hora y el lugar exacto. Yanni de Arenoso de, nos da los buenos días, dice. Hola, Gianni. Amores, que Dios les bendiga, y su, de parte de Yanni y su esposo. Gracias por estar en sintonía, Yari, tu esposo. El número que termina en 4649. Buenos días, Raquel. Espero que piense que te encuentre bien. Muchas gracias, Raquel. Pero qué abuso tiene Alex Díaz, que uno se gana su, su, que su pesito en el centro envolviendo regalos los días de la madre y no quiso que pusiera ninguna mesa en el centro para uno no, no ganarse sustento de su comida, porque uno solamente usa esos tres días para eso y ni eso quiso Alex. Bueno, eso ya es un exceso uh, porque un error, que, un error. Si no es algo que es fijo, que si es un asunto producto de la lo, lo más permitido? correcto es que la que la que la ciudad igual, se vea en fiesta y se vea en movimiento. Igual que los claro. días de los Reyes. Claro. claro igual claro. que eso, los reyes, esos no, no, tres días, es días tradición son, son permitidos. Yo creo que ahí no hay manera de que usted pueda oponerse a un proceso que se da eh, cada año. Así es. Y que es momentáneo porque. Un no error, es un error fijo. la oposición. El número que termina en 52-52. Manda esta foto, dice buen día. Aquí quiero que me feliciten a mi esposo, el señor Cristian Peña, que está en fiesta del cumpleaños de parte de su esposa Mariel Acosta. Ahí está. Felicidades para él, que la pases muy bien de parte de su esposa y todo el equipo de mañana. Bendiciones. El número que termina, bueno no, el ingeniero Darío Guzmán dice, de sectores Mara Mirabal, buenos días. Una pregunta, y el ingeniero Edith está tomando decisiones en la sala capitular porque me parece que debiera ser suspendido hasta que se aclare su situación. Dice. Por el momento tiene la oportunidad de que no ejerza la función de presidente de la comisión que tiene que tomar decisiones cada 15 días porque la sala se reúne cada 15 días. Mm -hmm. Y abstenerse de, de... Ayer hubo una sesión de... extraordinaria, a, no puerta sabía. Cerrada, a puerta cerrada, y hoy a las 10 de la mañana se ha anunciado que va a haber una rueda de prensa para dar las declaraciones de, los de lo temas que abordados ahí. ayer. Fue bastante larga, porque hicieron una pausa al mediodía para almorzar y luego volvió, anunciaron que volvían a las 2 de la tarde. Milady desde Tenare nos escribe, nos manda esta foto. Es mi lady Cruz Martínez de Tenare, nos manda un beso, dice que por favor... Dios nos derrama en lluvia de bendiciones y felicidad para su sobrina que está de fiesta de cumpleaños. Se llama Lamar Lorena Cáceres Cruz. De parte Felicidades. de Felicidades. Y nos manda besos a todos. Gracias, gracias. gracias. Muchas gracias, mi lady. Y Belice, nos desea un, un maravilloso día. Gracias, y Belice. De acá de San Francisco. Sí, Iris, ahora volvemos arriba. Iris. Nos manda un vídeo gracias. Iris, dice el agrimensor Wilton Arias, nos manda el cobro de los peajes de los proyectos. Creen ustedes que no es normal, solo que ahora se filtró el audio. Pero lo hemos dicho una y mil veces. Es una práctica bueno, muy vieja, pero está mal. Wilton. El número que termina en 9390 dice, perdón, sí, el cumpleaños del fallecido Tomás Burgues, hoy, en ah, okay. Villarriba, en la casa. Num Trinitaria número 3, eh, hora normal, hora normal son las 3, 4 de la tarde, entonces, uh -huh. hora normal, dice, ahí está la información. Bueno, nos vamos a una breve pausa, retornamos con más a quien De Mañana, no le cambies. Bien, vamos. Dale. ¿Me oyen? Se oye. Vamos eh, a irle paso al tema de Fulvio hoy. Para ti, mamá. Entonces, Venga, vamos suya, a hacer primero la mención habladas. hablar. 65 monturas gratis todos los días, de 8 de la oh, mañana oh, a 6 el, de que la tarde. tarde. Es muy importante. Si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos, aquí en Óptica Máxima Visión por este mes te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos. Les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres.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 Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, uh -huh. como debo agradecer a Siana. Siana donde vestir a la moda cuesta menos, Me cada día es gracias a Siana. Recuerdo que nos encontramos en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Nos llegó mercancía espectacular, hermosísima para esta temporada que ya estamos aquí a la vuelta del inicio de verano, aunque República Dominicana es caliente verano el año entero, pero por supuesto hay tendencias que se llevan en cada una de estas temporadas. Ciana si las tienes todas. Si quieres andar además casuales, por formal, todos los atuendos están en Ciana. Y si quieres andar glamurosa y tienes ese evento especial, una boda, cumpleaños, una presentación artística, todos esos atuendos los encuentras de dama, jovencita. Los encuentra en todos los atuendos en Ciana, donde vestir a la moda cuesta menos. Haga como yo, vista de Ciana. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Totalmente natural, totalmente orgánico, totalmente amigable con el medio ambiente. Cero malos olores, cero moscas en las granjas de cerdo, en las granjas de gallina, pollos, en las granjas ganaderas, cero moscas en las cocinas, en las carnicerías, en las pescaderías, cero malos olores en los sépticos, planta de tratamiento, en las zonas hoteleras, llame a José Elias Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable, desarrolle su empresa, amigable con el medio ambiente.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 6426 o Son Nature, una forma natural de solución a sus afecciones de salud. Y el Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutributis, te recuerda que es distribuidor exclusivo de los productos BioNature Organic Skin Care. Así que nos encuentra acá en San Francisco de Macorís, justo en la calle San Francisco, entre José Reyes e Inberg. Ahí estamos, ofrecemos todos los servicios y producimos jabones y crema totalmente orgánicos. Ahí está el teléfono en pantalla para mayor información, 829-497-9091. Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty. Si quiere verte bien y también proteger tus ojos, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Los mejores equipos tecnológicos, los mejores profesionales de la vista, usted lo encuentra en óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Esas monturas que se acomodan a tu contorno facial y esos lentes de última generación. Usted lo puede encontrar en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, recordarle que aún, si no ha comprado regalo de las madres, en el supermercado Almanza lo tiene. Ya... Ya sabe que en Las Guaranas, no tiene que salir de Las Guaranas porque el supermercado El Mansa lo posee todo, es eh, un supermercado por departamento. Estamos en la calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad, tan nuestro como Las Guaranas. Bueno, en el WhatsApp, Yasmín Valerio desde el municipio de Salcedo nos escribe, nos manda una postal y nos dice que la paz de Dios reine en nuestro hogar, con nuestra familia y en corazón. Buenos días. Gracias, Yasmín. Igual, que esas bendiciones lleguen a ti a todos los tuyos. Lourdes de los Maestros de acá de San Francisco, dice Lourdes, nos manda el Evangelio de Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 al 20. Eh, hermoso tema, gracias, Lourdes. Héctor Cruz de Jobo Bonito, dice buenos días, con referencia a la envoltura de los regalos, ¿por qué las tiendas no ponen las mesas dentro de las tiendas que tienen que eh, ocupar las aceras para esas personas?, que tengan, a ver, a ver, que tirar en las calles, se tienen que tirar en las calles, por todo hay una queja. Si choca a una persona, una vez aparece el alcalde, no está trabajando, dice esta nota, porque eso está prohibido de todo, siempre va a haber queja. Dios, ¿cuándo vamos a ser inteligentes? Dice Héctor Cruz, de Jobo Bonito, que a las tiendas que ubiquen las mesas de envoltura adentro. Las tiendas no dan abastos. Por seguridad Mira, y desocupar días, y darle espacio al comprador. No espacio. Es un asunto de tolerancia. Claro. Debe haber un día pocos, de tolerancia. Son pocos días. Es lo que yo Por me Dios. refiero. Porque eso se puede permitir. No, es Está correcto. Y recuérdense que quien les habla como regidor fue el que impulsó la primera propuesta de recuperar los espacios públicos peatonales. A mí me quisieron picar. Allá iban al ayuntamiento a insultarme. A insultarme por las medidas que había tomado el Consejo. Simplemente fue una propuesta de desocupar las vías públicas peatonales. Ahora debe existir un mecanismo de tolerancia. Por este supuesto, es. por supuesto. En esos días especiales. Bueno, es el tiempo de Fulvio Ureña para traernos un tema más interesante. Adelante, Fulvio. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a Francis.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 Muchas gracias Gracias Julio, gracias por tu reflexión interesante Bueno, en el WhatsApp nos, nos escribe Nuestros amables televidentes Manolo Geraldino, se suma Dice Manolo, buenos días Jesús fue el mejor maestro Dice, el mejor sacerdote El mejor amigo fue Dios El hombre que eligió 12 discípulos El mismo y uno Fue un diablo O sea Para reflexionar Nos vamos a la pausa, retornamos más.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 para la cocina de mamá ven y no te lo pierdas el miércoles 30 de mayo sortearemos las primeras 5 cocinas completas además ahora los lunes y martes son de frutas y vegetales y miércoles de carnes, pescados y mariscos, todo al mejor precio supermercado por venir ahora más grande y más barato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 Cabreja, en construcción estamos contigo Nutri Beauty Med Spa, centro de medicina estética y nutrición contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí, te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas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 Poner, detrás de cámara de la cámara oculta del sí. programa de mañana. Aquí estamos de vuelta, gracias a todos los que permanecen con nosotros en sintonía aquí, sobre todo. Bueno, vamos a presentar a continuación, ha habido un hecho que se ha producido a raíz de un incidente en un espacio, sobre todo donde el comunicador Pedro Jiménez hace una entrevista y eso es, dicen mucho, gajes del oficio, que algunos eh, entrevistados se sientan ofendidos por algún tipo de pregunta y reaccionan, de manera equivocada. Pero antes de hacernos cualquier juicio, vamos a ver exactamente qué fue lo que ocurrió. El tema del empleo de los compañeros. Correcto. Y otra Correcto. cosa es el manejo del Estado. El Estado, aunque el PLD como partido es responsable de la conducción del gobierno, claro. el Estado y el gobierno es de la sociedad entera. Y eso hay que verlo. Pero esa así. no era la visión que tenían ustedes. Porque sí, usted señor. Nunca dijo, hemos sido... un no. no, no dijo, tú, autor tú, en una ocasión que se dividían los peledeístas de los corruptos. Ese es otro tema, no ah, confundan... es que no es que estamos confunda. Confundiendo, Amigo mío, no confundan... No, no, yo no lo estoy confundiendo, sí, lo usted lo está, me está confundiendo, confundiendo. Y lo está manipulando. No, señor. Y no lo acepta. No, no, yo tampoco no lo acepto lo bueno, usted, no, que yo lo estoy manipulando. Muy bien, entonces yo me voy. No, no, no, no, no. Claro. Claro. Yo, que, yo tampoco le eh, un mal No, no. No, no, no, no, no. usted tiene que respetar y responder la pregunta. No, no, usted. No, señor, no. Creo que usted se está comportando usted como un malcriado. Y por su edad Hacer eso. No. Hágalo usted también, eh, bueno eh, Sigue demostrando lo que usted ha sido siempre. Le pedimos disculpas a nuestra eh, audiencia. En usted una actitud no, doctor. No, doctor, sí. para nada. Bueno, eh, realmente... Si no te me trae la pregunta escrita, tenemos, yo se la hago la que usted quiera. Tenemos que después de esto le pedimos excusa Francisco, también a Franklin Almeida. No, no, a él no hay que pedirle eh, ninguna sí, disculpa. Sí, sí, no, no, señor, no, no, no, no, no. él le debe pedir eh, eh, disculpas a la audiencia. A él no se le ha irrespetado en este espacio. Porque si tú le pides disculpas es porque yo le ofendí a él. Y eso no fue así. No, señor, eso yo no lo permito. Bueno, tenemos que pedirle... le pido disculpas a la audiencia por él. Pedirle no, a ustedes, amigos televidentes, agradecerle por mantenerse prepotente, en, su, en sintonía. Eso es lo que él. Nos veremos mañana, de nuevo, a las 6 de la mañana. Bueno, una situación incómoda. Para eh... mí, él se excedió en su planteamiento porque él estaba contestando una pregunta previa que le habían hecho y él lo llevó a otro terreno. Si se... no, no, ese no es el tema. Se lo advirtió y él quería llevarlo ahí, pero después que él decide irse, supongo que fue una descortesía de Franklin, pero el, ustedes escucharon todo lo que dijo posteriormente, y lo atacó, lo atacó, lo atacó, lo atacó, y lo, y lo ofendió, y yo no escuché que el señor Franklin Almeida, no para defenderlo, pero mi opinión creo que el comunicador se excedió. Bueno, Pedro Jiménez, el comunicador que ustedes vieron, que estaba haciéndole la pregunta a Franklin Pero Anneida, tampoco justifico que eh, lo hayan. Fue pedido. cancelado, fue cancelado. Se le entregó en el día de ayer la carta de preaviso de cancelación de ahí, de ese programa en el Canal 13. Propiedad ya de. de ...el dueño de Telemicro y de todo, Juan días así es, de todos los casi todos los canales de este país. <risa> Esa concentración es bueno, fuerte. Sí, muy fuerte. Entonces, yo creo, bueno, uno, número uno... el entrevistado, el entrevistado, la persona que usted invita a sus es cierto que usted tiene que tratarlo con toda la amabilidad y cortesía, pero usted lo lleva para sacar información no. importante... que se convierten en noticias. Por eso lo llevan, porque son actores ...principalísimos, creo que debió demostrar más flanquear medida inteligencia y profesionalismo, Usted, hay cosas peores que se dicen en los medios y no hay necesidad de reaccionar así, y le pregunto, el país está, está dividido entre corrupto y pelea, lo han dicho, en ocasión, no quiero hablar del tema, con eso era más que suficiente... Y ya, y, y ser un poquito más tolerante Estaban ventilando sí, otro tema Entiendo, entiendo ahí, también no. de que el comunicador Pedro Jiménez, el periodista Bueno, es eh, mostró que Quería ser incisivo Para sacar la información Que él quería, porque no es Hacer relaciones públicas que se llevan a los invitados A los programas, no. a ser complacientes Con ellos, claro, hay que tratarlo Con todo el respeto que se merecen Como seres humanos Pero es a sacar la información que ellos De ninguna manera quieren decir y el periodista tiene que utilizar las estrategias, claro, legales, eh, leales también y ética para sacar esa información, porque no hay relaciones públicas. Si es relaciones públicas se llama espacio pagado, donde el entrevistado, los entrevistados dicen lo que le den su gana. Pero, Raquel, claro, no hay necesidad de momento, ninguno de los dos. Creo que los dos fallaron. Pero en ese Los momento, dos fallaron. Primero el invitado sí. de pararse y no ser tolerante a lo que se le preguntaba. Sí. Uh -huh. Pararse y salirse del escenario. Y el otro también, después que el invitado se fue, dijo cosas que no debió decir. Pero mira Raquel, en ese momento ellos están tratando un tema que el invitado Totalmente distinto. Al... El periodista puede preguntarle pero de espérate, lo que quiera. Sí, sí, pero el invitado Aquí todavía, ustedes lo hacen con no, los invitados que Pero vienen. el periodista, el invitado todavía no había concluido. Desarrollado. No había concluido. Él lo quiso meter a otro tema. Permíteme concluir, permíteme terminar es ese otro tema... Así lo hizo entonces, Pero por eso no tenía que pararse. Dice. Bueno, es por no, la okay. reacción de, del bueno, mismo periodista. Y ya el tema está politizado porque dicen que, bueno, que como la línea de Leonel Fernández está detrás no, no, no. y que entonces... que Leonel está, no está en el pero, poder, es que está en el lo, poder de Danilo. En defensa de Leonel no, pero eso no, mi querido. En defensa de Leonel Fernández, él es muy garantista de la libertad de, sí, no, eso, libertad de expresión. Ahí, lo recuerdo como hoy en el primer mandato, de en el primer mandato de él, Des, en, en una de sus alocuciones con la prensa, una periodista se paró, tomó la palabra y le dijo eh, le hizo una pregunta muy muy fuerte también al presidente y al presidente eh, sobre la libertad de, pre, de prensa en el país y el presidente Leónel Fernández le respondió, aquí hay tanta libertad de expresión que usted me está diciendo mentiroso en mi cara y no va a pasar absolutamente nada entonces Leónel sí que muestra capacidad eh, que es maduro te le no lo demostró sí. creo que la edad ahí no sé qué fue lo que le pasó no no actuó correctamente no actuó correctamente porque tampoco. porque él es maduro y Mira, profesional entonces demostró, debió tampoco. mostrar yo me inscribo porque el periodista también tolerancia. lo ofendió yo me inscribo sobre todo cuando se fue pero el, entonces no, antes, antes durante no. y después para mí el periodista quiso lucírsela y hacer pasar el ridículo a Franklin. Eso fue lo que él pretendió. Y quiso Con parecer, decir que en este país hay no, corrupto. No, no, Raquel, no. escúchalo. Yo le voy a pedir que Ese cre... se dio después que no, se paró. No, Raquel. Fue la reacción del de invitado. Dice. Yo le pido al señor productor que nos vuelva a poner el audio desde el inicio para indicarle dos aspectos. Que Franklin Almerda estaba desarrollando una pregunta previa. Y lo que hace el periodista es que interrumpe y le dice, pero usted decía. Es decir, le indirgó a él que él dijo algo que no estaba en el momento. Dice, no, espérate un momento. Ese es el papel de periodista, Pero porque no. esto es una carrera lo que quiso se estudia a un ahí, o sea, ahí, Esto es una carrera que, que se escuchando. estudia igual Pero que las otras. Pero vamos a escuchar. para que tú Entonces, veas. Entonces es el trabajo lo, de periodista. No es dejar digo. que el invitado diga lo que quiera decir, sino lo que yo quiero que Raquel, la información... No sacara. quiero verme como defendiendo a Franklin Almeda porque en su actitud, <risas> no, no, no. Pero tampoco podemos ser complacientes... Con un individuo que lo que a, lu, a pura luz, lo que se pareciera que estaba haciendo ser gracioso a sectores que pagan eso. Porque conocemos de casos que así es que se maneja la oficina de comunicación. Vamos a verlo para que tú veas. Es el tema del empleo de los compañeros. Correcto. Y otra cosa es el manejo del Estado. El Estado, aunque el PLD como partido es responsable de la conducción del gobierno, el Estado y el gobierno es de la sociedad entera. Y eso hay que verlo Pero así. esa no era la visión que tenían ustedes. Porque sí, usted señor. Nunca dijo, hemos sido... Usted no, dijo, no, no, no, doctor, tú, en una tú, ocasión que se dividían los PLDistas de los corruptos. Ese es otro tema. No ah, confundan. es que, es que no estamos confunda. confundiendo, doctor. amigo mío, no confundan. No, yo no lo estoy confundiendo. Sí, lo usted lo está, está confundiendo. Y lo está manipulando. No, señor. Y no lo acepto. No, no yo tampoco no, lo acepto. Bueno, usted, no muy bien. Que yo lo estoy manipulando. Entonces yo me voy. No, no, no, no, no, yo no, tampoco no, le ¿Es un malcriado? No, no, no. No, no, no. Usted tiene que respetar y responder a usted. No, no, no, no. No, no, no. Creo que usted se está comportando usted como un malcriado. Y por su edad no debería hacer eso. Hágalo usted también, sí, doctor Almeida. Bueno, eh, Sigue demostrando lo que usted ha sido siempre. Le pedimos disculpas a nuestra sí, audiencia. Subyace en usted una actitud. No, doctor. No, doctor, sí. para nada. Bueno, eh, realmente... Si no te me trae la pregunta escrita, tenemos, yo te la hago la que usted quiera. Tenemos que después de esto le pedimos disculpa también ese. a Franklin Almeida. No, no, él no hay que pedirle eh, ninguna sí, disculpa. Sí, sí, no, no, señor. No, no, no, no, no. Él le debe pedir eh. disculpas a la audiencia. A él no se le ha respetado en este espacio. Porque si tú le pides disculpas, porque yo lo ofendí a él, y eso no fue así. No, señor, eso yo no lo permito. Bueno, tenemos que pedirle a, pedirle no a ustedes, amigos televidentes, agradecerle por mantenerse en, su, en sintonía. Eso es lo que él... Nos veremos mañana, de nuevo, a las 6 de la mañana. Una cosa es, en el momento de la entrevista, y ya después de la reacción de Franklin Pero él Franklin pudo haber Almeda. tenido la, Pero, la oportunidad déjame, de frenar y de permitir déjame, que él se expresara. Después que Franklin Meda se pone de pie, que muestra uh -huh. ya la intolerancia, entonces ya el comunicador se excede. Ahí estoy totalmente de acuerdo, que se excedió después de la actitud del invitado, pararse e ir si no ser tolerante. No creo que se estaban tocando temas diferentes ni que el comunicador le estaba sacando wow. de... Para nada, ese es el trabajo del periodista. <risa> Esa es la belleza también es de nosotros el como comunicadores no, Y es lo que le estaba, le estaba Para preguntando. Para el arrogante y prepotente se comportó ese comunicador. Pero yo es lo que le estaba preguntando. Usted ha dicho en muchas ocasiones que el pueblo se divide entre corruptos y Vamos Vamos a poner el caso. Él le, le asevera, le dice, pero eso no era lo que usted decía. Le está aseverando que él dijo algo, ok pero no le está haciendo una pregunta. No, eh, Francia, hay un contacto, luego vamos eso a ver Eso hay, que, des, hay que deslindarlo. Y le dice, no, un momentito, de eso no es, de eso no es que se trata. Y él insiste, no, no es de eso. Entonces ah. usted no me puede a mí manipular a tampoco. A los políticos, a, a, a hay a, que recordarles a la cosa que dicen, porque tienen agnesia ah, sí. <risas> temporal <risas> permanentemente los políticos aquí en este país. Buenos pero días. Danilo no reconoce nada. nada. Buen día, ¿quién nos habla? Buen día. Sí, buen día. Buen día. Eh, yo voy a una pregunta a ustedes. Ajá, quién nos habla? Respeto al ayuntamiento. Mm. A que le hagan un llamado a Ale, para que le paguen esos cuartos a los pobres infelices. Ustedes estaban hablando ahí, ya tú sabes muchísimas cosas, porque ¿Okay? Tienen que pagar esos cuartos. Porque ¿quién paga esos cuartos? ¿Está derecho? Que pocos tiene que, pagar el el poco que hay? Y entonces, esta gente, es, que son del pueblo, el pueblo pide que, que, que le paguen esos cuartos a los Diga, ya, a, a, a por este lo bueno, bueno, gracias por su comentario. Volviendo al tema central eh, que tenemos sobre la mesa, en esa cancelación ha demostrado el sector de Franklin almera que tiene poder político muy fuerte de ir de una vez, donde del dueño del medio para que cancelen a este comunicador por intolerancia. Entonces, Estas son las libertades. Entonces el de, de Danilo expresión. pudo haber ido para La libertad es de la expresión que tenemos. Entonces el de Danilo es madre. No, que él no es de Danilo. <risa> por lo sí, menos que sí, se sí, sepa, sí, se <risa> que <risa> yo sepa. Ahora demuéstrenle <risa> ustedes que el de Danilo. Recuérdense que es muy, es muy bonito, trabaja es que muy bien cuando usted, bueno se cuando se usted ataca. ¿verdad? En la capital es eso, en Santo Domingo hay muchos que están viviendo... Este comunicador de Danilo, entonces lo sacan ah, porque no, no. el, de, Danil, el de, de Leonel dijo que había que sacarlo. Eso es lo que parece. Entonces ¿sí? el, de, el de Leonel tiene más fuerza. Es eso. muchísimo secreto. ¿Quién es presidente Danilo? Usted sabe sí, que, que, que dentro del eso. PLD hay dos bandos, usted lo sabe muy claro, porque es político, y, eh, partidista y... Y sabe muy bien que. PLD está dividido en Leonel, lo danilista y leonelista. Y hasta ahí y, llega. Y el, eso. Leonel, Med, Leonel Fernández tiene muchísimas más fuerza. Y hasta hasta ahí llega A eso. lo interno. Y, Una interno. diferencia tan marcada que hasta en eso está. Sánchez, ¿Cómo es que se llama? ¿Baré? ¿Sánchez? No, no es Sánchez. Amarante. Amarante Varé ayer lanzó su candidatura. El país es paralizado. Él lo anunció. No. <risa> no hizo acto. ¿Se lanzó de un puente? Anunció. Bueno, el anuncio lo hizo bajo un abarrotado número de seguidores, porque fue una locución Yo, vo yo, yo votaría por Amarante Varese si él ah, me ¿sí? demuestra con una auditoría eh, ¿Del externa, dom... internacional, con una empresa auditora Cuando especializada, el paso el arrollador, el arrollador de él por el Ministerio de Educación. Si él sale limpio de esa, yo voto por él. A mí lo que me gusta es esta candidatura paralela, siendo él un, un súbdito de su líder, Danilo Medina. Qué belladar nos hacen a nosotros mirar a los dominicanos como si fuera verdad que él goce de liderazgo alguno y de y de visión ...superior a la que existe hoy en su candidato preferido es que es Danilo Medina. Eso es un plan, ¿por qué tú crees que salen ahora y están saliendo ahora? Y van a seguir saliendo. Juan Bosch no, son muchos supo, los que aspiran, Juan Bosch pero supo, saben que no en unos años, Juan Yo quis, me voy bueno, a poner en contacto es con, es un plan? con el ingeniero Chimene García... ...que me dio una, unos detalles una vez de cómo Juan Bosch advirtió... Eh, ...cuando estos saca, empezaban a sacar la cabeza en su partido que de ahí fue cuando tuvo la desavenencia el propio ex vicepresidente de la República, que fue el vicepresidente eh, Burquerque, Rafael, y una serie más. Parece que eso se da normal y ya es una cotidianidad en el Partido de la Liberación Dominicana, que se entusiasman en grupos, mira lo que pasó con el de, la, eh, de las EDE, ¿cómo se llama? Eh, Radamés Segura, fue un candidato. Fue pues ahora está Navarro, está Gonzalo. ¿Y cómo es que se plantean? Gente que no te ha planteado a ti visión alguna para uno poder. Reinaldo, lo que sí debemos agradecerle a este, Amarante, es que ha renunciado a su cargo para aspirar. Ese es ejemplo deben seguirlos todos, renunciar a la posición que esté Pero lo hizo y, lanzarse, y lanzarse a aspirar. Pero lo esperamos de los el demás. El de la Cámara de Senadores. No. no lo ha hay. En todavía. Contacto, Raquel. Vamos a recibirlo. Buenos, Buenos días. días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Se nos fue. Vuelva a intentarlo. En el WhatsApp, Miriam Cordero desde Hostos nos manda una postal. Está ahí la llamada. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola. Sí. Hola. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? Hello, escucha. Escúchenos sí. por el auricular del teléfono, no por el televisor, por favor. Hola, adelante con su comentario. Bueno. Sí, le escuchamos. No se escucha aquí, no se sé escucha. No, no Escúchenos no, por el Ahora sí, háblenos. Él no nos está escuchando, que vuelva a marcar, por favor. Bueno. En, el, en el WhatsApp nos escribe el número que termina en 6300, dice lo de Almeida y Pedro Jiménez. Es una señal. Cuídense. Claro, ahora los políticos <risa> tenemos que tratarlo <risa> re complaciente para que no los, los dueños de medios entonces no cancelen a los periodistas. Cuídense, colegas, que le faltan al respecto. La tolerancia es, está perdida en este país. Hay bueno. que salirla a buscar. Yo creo bueno. que hay exceso de ambas partes, pero la detonante para mí fue el propio comunicador que lo provocó. Esa es mi conclusión en lo particular. Yo Entiendo yo yo que creo que eh, Almeida debió mostrar.. Ahora, la reacción del medio... Eh, no sé si debió llegaba mostrar a eso. más inteligencia emocional como tú pides todos los días. Sí. Almeida debió mostrar y aguantar más ya, ya está Y Preguntas el y responder lo que quería y lo que no quería no lo respondía. Vamos a escuchar. Y quedarse ahí, no ponerse de pie e irrespetar a la audiencia. Claro. No a los comunicadores, claro, a la claro. audiencia la irrespetó. Así es. Sí. Entonces ya el comunicador se excedió. Cuando él se paró, Le dijo de después o sea, ahí se cedió, ahí no lo apoyó. Y después siguió solito. absolutamente nada apoyo de esos pronunciamientos <risa> que él después dio. Después siguió solito diciéndole cosas. Vamos a escuchar eh, este contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Parece que me tenemos ponerle, problemas nosotros voy, con voy. la central de, de, de llamada. Me voy bueno, a, a, a ir, <risa> no, me voy. A los apables de la Me voy, me voy. Sí, días. buen día. Buenos días. Sí, Hola, buenos, buenos días. días. ¿Con quién escuchamos. hablamos? Muy buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Buenos días. ¿Qué pasa con el teléfono? No nos escuchan a nosotros y nosotros a ellos, sí. Vamos a ver... Bueno, si vamos el, a el pedirle una cosa. Amable ayuda. televidente, al momento que llamen, ¿Qué? empiecen a hablar, a decirnos, nos saludan bien, no esperen la respuesta de nosotros y hablen, que lo estamos escuchando lo estamos perfectamente. estamos escuchando bien. Si Adelante. no están escuchando por el televisor, bájelo y no va a escuchar por el teléfono. Adelante, buenos días. Bueno, vuelva a intentarlo, vuelva a llamar y dé su comentario de una vez. Esta es una situación que pone en tapete, bueno, el tema de la libertad de expresión, el libre ejercicio, la tolerancia es otro de los temas que pone también sobre la mesa. Y... El hecho del poder político que tiene mucha gente De tomar, de hacer tomas de decisiones de una vez De cancelación de los periodistas Por no tolerar estas eh, La forma de actuar de muchos Si sabemos que donde quiera se cuecen habas En todas las profesiones hay gente que No ayuda a la profesión Que le hace muchísimo daño Lo sabemos bien claro Que hay muy malos Hay quienes venden su palabra Hay quienes responden a líneas y hay quienes callan porque le pagan, hay de todo. Pero el libre ejercicio debe respetarse aquí, en nuestro país y en el mundo. Vamos a recibir este contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No tenemos retorno. Acá. Buenos días. Mi nombre es sí. Bien. Y quiero, ahora que ustedes hablan del señor que cancelaron al comunicador, Ajá. Uh -huh. quiero saber qué ha pasado con Adel Miente y su uh -huh. programa. ...que supe que era porque él estaba investigando acerca de, de el, eh, la basura y que lo habían cancelado. ¿Tienen ustedes alguna respuesta sobre eso? no eso? No tenemos conocimiento de la situación que esté pasando la, el, compañ, el amigo no. Lo lamentamos. Lo lamentamos, sí. pero ya de, a, a partir de eso que usted dice de una investigación, no se ha presentado tampoco dicha investigación. No sabemos realmente lo que ha pasado. Y él no se ha comunicado a los medios. No, que yo no sepa. ha hecho rueda de prensa, no ha dado a conocer la información que habría detrás de eso. La situación no, no la manejamos, por eso no podemos emitir ningún juicio. Entonces, así es. En el WhatsApp nos escribe también el número que termina en 2111. 2111 dice, hay que hacer dos auditorías, en el Miner y cuando salió Barek, y otra a partir de la llegada de Navarro. Ahora hay más corrupción. ¿Pero quién hará la auditoría? Es la pregunta. Bueno, yo digo que hay que trabajar con una empresa que sea ¿Tú no crees en la cámara de privada. cuentos? No, no, no eso okay. es una cámara de cuentos. cuentos. Ay, eso es una cámara de cuentos. una no cámara de cuentos. cuentos. Bueno, nos vamos a la pausa, señores. Retornamos de una vez con más aquí en De Mañana.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 Gracias bueno. por permanecer con nosotros acá en de mañana. En el WhatsApp, Elvis Alberto de acá de San Francisco escribe, manda la lectura del Evangelio según San Marcos, la, el Evangelio de hoy, Marcos 10, capítulo 10, versos del 28 al 31. M nos manda bendiciones, muchas gracias. Elvis, gracias por estar en sintonía. Y nuestra hermana, porque es nuestra también, sí. Irka Rodríguez, sí. nos escribe, nos manda, buenos días mis amores, los veo todos los días y ya ni llamo ni escribo, ¿por qué Irka? Me hace falta. Dice que se siente abrumada de tantas cosas que están pasando en esta sociedad, a todo nivel. Y me pregunto, ¿es que en este país ya no queda nada, nadie sensato, que pueda tomar las riendas y enderezar esto? Bueno, Irka, qué pregunta más difícil, Apositi. Ya al final del programa, nos queda menos de un minuto para cerrar. Sí. Debe bueno, quedar gente sensata, debe, debe haber, no podemos... Y ahí parto pescimitar. cuando he dicho. Siempre, siempre hay, hay sí. más buenos que los Mira malos que hay. Mira la corbata verde hay. tuya de esperanza. Hay más buenos que los malos que hay. El que problema sabe. es que los malos hacen más escándalo y dañan más. Es fácil destruir una casa, se destruye en un rato, pero hacerla conlleva plano, dedicación, mucho tiempo, trabajo, dinero, tiempo. Dinero. Sí, Entonces eso es lo que sí. pasa con la sociedad. El botón de pánico, ¿quién lo va a tocar? Bueno, se vive una especie de plan de llevar a la población una opinión pública de percepción y no de realidad. Pero la realidad es que en el fondo estamos sufriendo todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Esperamos que con... Certeza y esperanza, nosotros enfrentar cada una de nuestras situaciones. Y tolerancia, por favor, tolerancia. Si no me voy a parar, me voy aquí. No, me no, voy, no, no, voy, no, me no, voy, no, voy. no. Nos no, vemos no, mañana. Nos vemos, cuídense <risa> mucho. De mañana. Porque mamá merece lo mejor.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 Una sola, la gran parada del Bronx, muy pronto por Telenor. Transmisión en vivo por Teleuniverso, Canal América, Megavisión, Teleunión, HMTV. Con el patrocinio de Ministerio de Turismo y Asociación Duarte. diócesis de San Francisco de Macorís les invita a participar de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo caminemos juntos hacia Getsemaní el jueves 31 de mayo inicio de la procesión a las 7.30 de la mañana en el parque Duarte Corpus Christi, presencia de Jesucristo en la Eucaristía con la Eucaristía fuente de comunión impulsamos la misión Vamos al Mambo, ya la banda está montada y los instrumentos engrasados. Sábado, 9 de junio, 8 de la noche, Pabellón Mario Ortega el Águila. Regresa la LNB, regresan los indios de San Francisco. Los Reales de la Vega son los primeros invitados al Mambo. Sábado, 9 de junio, 8 de la noche, Pabellón Mario Ortega. En pintura lo tenemos todo. El hogar de la pintura. Pintura para tu casa, carro y decoración. Además sistema moderno en preparación de pinturas a cargo del popular negro. De lunes a sábado con rápido servicio a domicilio. Y para mayor comodidad también puedes pagar tus facturas de Telenor. Ahora totalmente remozado para servirle más y mejor. El Hogar de la Pintura. 809-725-4657. Servicio que deja huellas.